para esta receta vamos a necesitar salsa de soya a la que le vamos a añadir una cucharada de wasabi en polvo mezclamos y reservamos necesitamos también hojas de berros limpios un filete de atún cortado en cubos los cuales vamos a incorporar en la salsa de soya y cubrimos bien En un sartén con un poco de aceite, sellamos los cubos de atún. Para servir, acompañamos con las hojas de berro.